Hola, te doy la bienvenida al curso de Inducción en el uso de la plataforma Mariacano Virtual. Durante esta inducción reconocerás la estructura del aula virtual y los diferentes recursos y actividades que emplearás para el desarrollo de tus compromisos académicos que realizarás a través de la plataforma virtual. Como parte de la configuración del aula hemos creado el bloque de mis reconocimientos que fue diseñado especialmente para ti. Este bloque lo encontrarás ubicado a la derecha del curso. Aquí podrás ir acumulando tus reconocimientos representados en gemas o retos alcanzados. Estos reconocimientos hacen parte de lo que llamamos gamificación. La gamificación es un término que hace referencia a aprender jugando. Por lo tanto, al realizar las actividades propuestas en el cronograma del curso, podrás ganar gemas y otros premios como parte del reconocimiento por tu estudio. Es importante que sepas que a medida que vayas obteniendo dichos reconocimientos, los debes reclamar en la pestaña Reclamando mis objetos, haciendo clic en el botón "Reclámala aquí. Y luego eliges el botón, clic aquí. Ahora, te invito a que hagamos un tour para reconocer las gemas que puedes ganar. Te encontrarás con tres tipos de gemas que identifican el tipo de actividad que debes realizar. Gema de visualización. Se te asignará cuando visualices alguno de los recursos que hacen parte del curso. Gema de participación. Se te asignará cuando participes en los diferentes espacios que hacen parte del curso. Por ejemplo, si ingresas a este foro y compartes con tus compañeros tu presentación, ganarás una gema. Gemas de conocimiento. Se te asignarán cuando realices las actividades evaluativas, por ejemplo, un cuestionario. Para obtener la gema, tendrás que ganar el examen. ¿Ya conoces las gemas? ¡Ánimo! Te invito a que navegues por las diferentes pestañas que hacen parte del curso y realices las actividades propuestas en el cronograma para que ganes todas las gemas que están ocultas y las hagas parte del bloque de mis reconocimientos obtenidos. Para ayudarte en tu proceso, además, Hemos marcado algunas de las actividades del curso, así sabrás qué hacer. Por ejemplo, si encuentras este texto, indica que debes ingresar y ver la actividad. Recuerda que además de verla, debes revisarla, es decir, leer si es un documento o visualizarla si se trata de un video. Si encuentras este tipo de mensajes, indica que es una actividad evaluativa, por lo que debes realizar la actividad y recibir una nota. Si encuentras este tipo de mensaje, indica que debes ingresar al foro y realizar un aporte o publicación. Una vez realices las actividades, el estado cambiará a finalizado y se representará de color verde. Ah, y hay mucho más. Si logras obtener todas las gemas y realizar las actividades evaluativas con un puntaje mayor a 4, lograrás cumplir el reto principal que te hará ganador de un reconocimiento de excelencia. Además de las gemas y los reconocimientos sorpresa, también podrás ver en esta barra las actividades que debes aprobar para certificarte. Al iniciar el curso, verás que la barra está de color azul. Una vez realices cada una de las actividades propuestas, esta barra irá cambiando de color. Al realizar una actividad, cambiará a color verde. Que significa que ya has realizado la actividad y la aprobaste. Si te aparece un estado en rojo, significa que se requiere un puntaje para ganar la actividad y no lo lograste. Hazte el propósito de estudiar antes de realizar las actividades evaluativas y verás como tu barra de progreso irá cambiando a color verde, que significa que estás aprobando todas las actividades. Finalmente, Podrás obtener una insignia si logras uno de los mejores puntajes del curso y otra insignia por haber aprobado el curso de inducción. Estas insignias las podrás ver reflejadas en el bloque de tu perfil. ¡Ánimo! Empieza ya el curso y verás cómo vas aprendiendo mientras juegas y ganas premios.